Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy, hoy es especial, hoy es espectacular el video. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hablar de unos bakuganes espectaculares primero y segundo, porque les tengo una excelente, pero por Dios, deliciosa noticia. Hace unos, ¿qué le pongo yo? Tres días, cuatro días, hice una publicación, una encuesta en YouTube, donde les decía, oigan, ¿qué les parece si, pues, hacemos... Un, un sorteo de unas trampas Bakugan Votaron como mil personas, más o menos Un poco menos, un poco más, vale, que no importa El caso es que me dijeron Pues claro, amigo, a ver, ¿tú tú crees que vamos a decir que no? ¿Tú crees que vamos a decir que no? Eso significa que tenemos, que habemos Que hay, sorteo Bakugan ¡Sí! ¡Sí! Y bien chicos, así es, tenemos un sorteo Espectacular de una trampa Okugan totalmente Nueva, es un sorteo internacional Tú eres de México, sí Pues igual puedes participar, no que Soy de Estados Unidos, igual participas amigo No que yo soy de, de, de, de Afganistán, no, pues participas amigo Hombre, es internacional, a ver La palabra lo dice, por favor, ya, es muy sencillo Esta vez no les voy a pedir como dibujos y estas Cosas porque, pues hombre, como que Ustedes dirán, ah, pero un dibujo, yo no sé dibujar Vale, esta vez va a ser algo mucho más fácil Mucho más sencillo, donde todos tienen la misma posición. A ganar Y es que tienen que seguir los siguientes pasos El primer paso es Estar suscrito a este canal a Tuakuganes, Y además comentar Yo participo Así o sea en este video Comentas con este video Así yo participo Y además tienes que ponerme Tu perfil de Instagram ¿Por qué? Continuamos Paso número 2 Tienes que seguirme en Instagram El link de mi página de Instagram De Tuokuganes Está abajo en la descripción Es solamente que le des Seguir y ya Sencillo Sin mensajes Sin nada Solo seguir Y el paso número 3 O sea el último paso así Súper sencillo es estar suscrito también a Drography. Solamente tienes que darle like al último video igual. Y estar suscrito. Como ya mencioné, todos los links están aquí abajo en la descripción. ¿Cuándo se va a realizar el sorteo? Vale, muy buena pregunta. El domingo 7 de julio voy a estar anunciando al ganador así bien espectacular, bien genial. Igual, por si quieres recordar los pasos, voy a hacer una publicación en Instagram donde digo los pasos del sorteo. Además, aquí abajo en la descripción van a estar los pasos del sorteo, los cuales tienes que ir al pie de la letra. Así que bueno chicos, espero que participen, que pues se motiven. Igual bien que es algo muy sencillo, cualquiera puede ganar El domingo hacemos el sorteo en el mismo video Así que pues nada chicos, espero que disfruten Espero que les guste el video y espero que Pues participen, que es lo más importante Así que pues nada chicos, empezamos con el video A lo largo de la historia de este canal, hemos visto Bakuganes de todo. Hemos visto Bakuganes feos, los que menos me gustan, los que más me gustan. Hemos visto Bakuganes de metal, hemos visto Bakuganes que son traslúcidos. Hemos visto Bakuganes mutantes, hemos visto Bakuganes que saltan, que giran. Mejor dicho, que no hemos visto en este canal? A ver, ¿qué no hemos visto en este canal? No hemos visto nada también. Bueno, ya. Hoy tenemos un video especial porque es un review, pero de unos Bakuganes bien especiales, bien interesantes, que, a ver, a ver, a ver, son buen material para... Para este video, y es que hoy vamos a estar hablando de Bakuganes B1, Bakuganes diminutos, pequeños Chiquititos, hermosos, son divinos Tengo aquí unos que conseguí hace poco, es hora de verlos Ponemos aquí una carta portal Como ya es costumbre en nuestra vida diaria Rutinaria en este mundo de Bakugan Obviamente necesitamos una carta, y aquí Los tenemos, tengo aquí estos cuatro Bakuganes B1 que me llegaron hace poco Tú dirás, bueno vale, pero pues tienen un tamaño Regular, tienen un tamaño normal, no entiendo qué es lo que Tanto hablas tú niño raro, voy a Ponerte un ejemplo, aquí tenemos un Fear Reaper Darkus, de la la primera temporada, eso es verdad, pero eso no quiere decir que sea B1, tiene 470 poder G, aquí está Logito, aquí están los tornillitos, mi caso es que aquí tengo la versión B1 y como pueden ver son mucho más pequeños que los Bakuganes B2 vale, ahora ya explico bien todo esto que ya deben estar armándose un lío, 250 poder G y el poder G es mucho más bajo, ¿por qué? porque pues como saben Bakugan a lo largo de su historia estuvo creciendo en cuanto a poder G, por eso Mectanium Surge tiene poderes tan explotados en comparación a estos, mucho más más pequeño es exactamente lo mismo. Lo único que cambia son algunas aberturas. Y cositas así como digamos. Estos detalles. ¿Ves? Pero el resto es prácticamente lo mismo. Y ahora ya expliquemos. De una buena vez por todas. ¿Qué es un Bakugan B1? Los Bakuganes B1 son Bakuganes que salieron de la serie antes de los Bakuganes que normalmente conocemos. Por ejemplo Midnight Percival es un B2. B1 viene de Battle Brawlers hasta Mectanium Surge. Pero Battle Brawlers tuvo una versión B1 que son Bakuganes más pequeños. Fueron como los piloto, por decirlo así, de los Bakuganes que hoy conocemos. Cuando Bakugan se volvió tan grande, se volvió tan masivo, pues entonces decidieron sacar estas versiones un poco más grandes. Yo supongo que era porque son muy chiquitos para un niño. Un niño se puede atascar con estos porque literalmente. Literalmente son muy pequeños. Como ya mostré, voy a hacer aquí un ejemplo con el mismo Fear Reaper. Como pueden ver, son mucho más chiquitos. Imagínense un Bakugan así, mírenlo. O sea, es muy pequeño puede ser una de las razones, otra de las razones puede ser que, no sé, era más complicado poner color a estos detalles, no lo sé, la verdad hay un razones, la verdad, aunque me gustan en lo personal, aunque me gustan estas versiones B1 que son así chiquiticas, tiendo a preferir las versiones B2, ¿sabes? o sea, no es por nada pero esta, este tamaño me parece más apropiado que este, es que este en serio es muy pequeño y me siento mucho más cómodo con estos Bakuganes de acá, y pues este fue el tamaño estándar que quedó por lo menos para Latinoamérica, sabemos que después Japón, sacó unas versiones con este tamaño y luego sacó unas más grandes en Bakutec, si alguien más sabe una Razón por la que cambiaron de los B1 a los B2 Pues comentenlo aquí abajo, voy a mostrarles Otros que tengo por aquí, tengo aquí también Este Gorem, también B1, pero este Es especial porque es Ventus En primer lugar y además de esto Es, es Pearl, si no estoy mal sí es un Baku Pearl, si no estoy mal Ventus, es muy bonito, es muy lindo Vale, de la misma forma que un gorem, así que no, no es tampoco como wash, mira qué único, no, la verdad es un gorem, lo que sí es lindo es que bueno, es un baku Pearl. los colores me encantan, me fascinan, vale, aquí tengo otros más, voy a mostrarlos de una vez, voy a quitar aquí a Fear Reaper, como pueden ver, si quieren comparar, digamos, miren, este es un como el tamaño de un bakugan B1, caen dos abiertos en la carta y sobre espacio para otros dos, yo creo que otra de las razones por las que eran tan pequeños era para que la persona tuviera más posibilidades de que el bakugan cayera en la carta, sabes, o sea es más fácil que caigan en la carta así que cuando son más grandes, supongo que ¿Qué Es eso. Aquí tenemos estos dos. Como ven, son pues muy bajitos. Este también es un Baku Pearl, pero este es Darkus. Y este es un Pyrus. Eh, Se si me olvidó el nombre ahora mismo, pero es pues bastante lindo. Es bastante, bastante raro. Es, es complicado de ver, ¿sabes? Es como algo creepy de cierta forma. ¿Sabes? Es, es bien incómodo, ¿sabes? A mí me genera cierta incomodidad. Me parece que es un diseño un poco raro. Me recuerda un poco a Tuscor, la verdad, por la forma de eso. O sea, si lo es así, es Tuscor. Me gusta. Este es mi favorito de todos porque me gusta mucho el talle eh, negro con morado y blanco. Ahora aquí tengo algo para no hacerlo tampoco tan largo, quiero mostrarles algo que tengo aquí. Y es este Fear Reaper. que no entiendo. Y la verdad me gustaría, si alguien sabe que es, estoy averiguando con alguna gente por ahí. ¿Qué es esto? O sea, es un Bakugan muy raro, porque en primer lugar no tiene poder G, ¿sabes? Es Ventus, tiene el tamaño de un B1, ¿sabes? Es un Fear Reaper. Eh, hasta donde puedo entender B1, Ventus, ¿sabes? O sea, tiene todo para... Ser original menos el color. El color es lo único que no entiendo. Que... ¿Por qué está así? Pensé que era un reverse color. Pero no porque es verde con este como rosadito, moradito. No sé qué sea. No tiene poder G. Pero tiene atributo. No entiendo. O sea, es muy raro. Tiene... O sea, lo que me extraña es que tiene este tipo de... De tornillo. Perdón. Que es muy raro. Porque es triangular. O sea... Si no han visto cómo detectar un Bakugan pirata. Ustedes saben que una de las razones es ver los tornillos. Porque spinmaster sí que usa estos tornillos triangulares. Porque son más difíciles de abrir. Pero vale, que yo no entiendo este... Pues, ¿qué hace? ¿Sabes? O sea, no entiendo que es de su vida, sé que es un Fear Reaper, pero nada más. Chicos, si ustedes saben qué Bakugan es, pues estaría muy feliz si me lo contaran, si me lo dijeran. Porque la verdad que sí quiero saber qué es. Y no he encontrado respuesta para eso. Vale, ahora una pregunta que probablemente muchos están haciendo. Y es, ¿qué tan importante es tener un Bakugan B1? Digamos, como tenerlo, o sea, como tener un Bakugan B1. Vale, a ver, el caso es que estos Bakuganes son... Importantes son especiales porque traen bonitos recuerdos. ¿Sabes? mucha gente dirá: Ay, sí, yo los conocí así, lo que tú quieras, pero eh, a ver imprescindible es que tú digas, a ver, para ti que eres un coleccionista casual, que eres como, si sí, yo tengo mis Bakuganes, de vez en cuando me compro uno nuevo, cuando tengo suficiente dinero y me, me, me doy un gusto comprando uno, tengo 10 más o menos. Vale, a ver, si eres de esos que, que como que muy normales, o sea, no hay problema. Un B1 es, pues sí, un logro más, pero tampoco va a ser tan fuerte como, digamos, cuando ya son coleccionistas que tienen más de 200, más de 300, que sabes que ya buscan versiones especiales, que ya Bakutech también tienen. Entonces, ahí yo creo que ya Puede empezar a importar. Pero vale, lo que yo digo, lo que, lo que yo pienso, digamos, los Bakuganes B1 siempre me gustaron, siempre me parecieron bastante interesantes de conocer. Pero aún así, nunca fue una prioridad para mí estos Bakuganes. ¿Por qué? Porque yo conocí Bakugan ya cuando llegó B2. O sea, en B1 yo no los conocía, yo no supe nada de ellos, sino hasta que llegó B2. Y a mí me parece mucho más importante, en vez de conseguir un Bakugan B1, conseguir un Bakugan B2 que te guste mucho más. Si me entiendes, no sé si me entiendes, digamos, por ejemplo, si me pusieran, eh, digamos, antes de superar el trauma Bakugan, me hubieran puesto a rateloid subterra o a este pues hombre tal vez me hubiera ido más por rateloid porque lo necesito ¿sabes? porque era más importante para mí que estos, así que chicos, no se preocupen que no, que no tengo un B1, vale, que no hay problema, que no es como que tú digas no, entonces mi colección es un asco, pues no amigo son colecciones distintas y hay Bakuganes más especiales que otros y no por la rareza sino por la importancia sentimental, así que no se pongan ahí con, con rollos de no, no no es tan genial, no, no, frescos, frescos pero, pero si hay que decirlo eh, si quieres uno, no está mal tampoco hombre, si tú quieres un B1 porque te hace ilusión pues, pues cómpralo amigo, pues búscalo lo único que sí te voy a decir es que en mi página de Instagram estuve vendiendo unos los Bakuganes B1, así es Y sí, señores, ya están vendidos desgraciadamente Pero eso no quiere decir que no lleguen más Y aquí tenemos señores los Bakuganes B1, muy lindos, muy hermosos La verdad que me parecen Bakuganes Súper bonitos, como les dije Vale chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Espero que lo hayan disfrutado en verdad Ya saben chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse Y pues nos vemos en otro Adiós